Ya está, me toca, llevo un día esperando para hacer esto. Bueno, por lo menos has tenido tiempo de leer lo que te di ayer en el papel. Dale, verás cómo después de este vídeo el feo grande te hace titular. A ver si es verdad. Vamos a continuar con el vídeo de sectas hablando sobre una muy particular que surgió en Chile, y cuya historia, por supuesto, también está basada en hechos reales. Además, podría deciros que es de esos casos que cuando te enteras no terminas de creértelo. Os hablo de la Colonia Dignidad, un proyecto que juntó el extremismo religioso, el nazismo y el culto al líder. Pero por si estos ingredientes os parece poco, tenéis que mezclarlo con la dictadura chilena de Pinochet, que no solo conocía la existencia de ese reducto del nacionalsocialismo, sino que lo usaba como centro de torturas o directamente para hacer desaparecer a las personas. Cuando estudié Historia de Chile en la universidad, ya mi profesor mencionó este sitio, pero no me imaginé su magnitud. En la película llamada Colonia, que es de origen alemán y está realizada en el año 2015, podemos ver sus instalaciones, la cantidad de gente que allí vivía y cosas más serias como la relación de la embajada alemana eh, eh, con eh, esta eh, secta. Eh, para, para. ¿De veras? Han pasado 24 horas y no te has leído lo que te he dado. ¿Pero qué dices? Hoy tocan suicidios colectivos, asedios militares, de veras. Normal que no te dejen anda, mira. En este vídeo tienes que hablar del Templo del Pueblo, una secta estadounidense liderada por Jim Jones. Y de veras os lo digo, esta historia tiene un montón de migas. Para empezar hay que aclarar una serie de cosas. Esta iglesia nace en Indianápolis en torno a los años 50 pero poco tiempo después se traslada a California. El cambio de domicilio se realizó porque en su nuevo destino había más población negra o en riesgo de exclusión y estaban enfocados a captar gente que perteneciese a esos grupos, es decir, su objetivo era ayudar a los que tenían problemas económicos. Porque esto aún no lo había dicho, pero el líder de esta secta forma parte del Partido Comunista de los Estados Unidos. Algo bastante loco. Aunque bueno, sus ideas en un primer momento no estaban nada mal, ya que el tipo rechazaba el racismo, denunciaba la explotación laboral y, en definitiva, buscaba acabar con las diferencias. Y la verdad es que parecía que predicaba con el ejemplo, porque trataba a su congregación como si fuese su misma familia. Oh vamos, así se veía desde fuera. De hecho, cuando mudó su sede a San Francisco empezó a concentrar poder político e influencia y claro, estamos hablando en una época que es la Guerra Fría, así que al gobierno estadounidense no le hacía ni pizca de gracia. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que se inicia una campaña mediática contra él, y se siente tan presionado que se ve forzado a abandonar el país y a refundar su comunidad en Latinoamérica. El lugar decidido es la Guyana, y el nombre del proyecto, Johnstown. Seguro que así a algunos ya les empieza a sonar toda esta historia, pero bien. Y si no te suena no te preocupes porque te hago un resumen breve y sin spoiler. Pues lo que aquí ocurre es uno de los acontecimientos más negros de la historia de la humanidad. En 1974 Jones, el líder de la secta, se hace con una parcela cerca de la frontera con Venezuela y empieza a levantar su utopía comienzan unas 50 personas y al cabo de un año ya son más de 900 eso de nuevo vuelve a llamar la atención de las autoridades yankees que envían a un congresista que además anda sobre aviso porque algunos ex miembros de la comunidad denuncian que eso es una secta así que el político decide pasarse para ver qué se cuece pues parece que no les hizo mucha gracia y que todo eso desestabilizó su armonía el resultado final fueron 917 muertos y varios asesinados antes de que eso ocurriese ¿Qué ocurre, qué pasa, cómo se desencadena todo y qué les lleva a ese estado de locura? Lo podrás descubrir en algunas de estas películas que te voy a presentar ahora mismo. La primera es de origen mexicano, se titula Guyana, el crimen del siglo y está dirigida por un tipo llamado René Cardona Jr., un director que tiene a sus espaldas 77 películas y el dudoso honor de no tener ni una sola aprobada en Film Affinity. Eso no dice nada bueno de su trabajo, la verdad. Aún así, esta película que se rueda en el año 1979, que es tan solo un año después que sucediese este acontecimiento, es bastante fiel a la realidad, la verdad. Aunque también os digo que hay cosas que no me gustaron demasiado, como por ejemplo que la cinta se centre en la última etapa de la comunidad y deje de lado los orígenes. Y eso la descubre un poco, porque se nota que está más enfocada al morbo que a contarte la auténtica historia de esa comunidad. Vamos, que simplemente se centra en recoger los acontecimientos que detonaron ese suicidio colectivo. De todas maneras, si te quedas con ganas de más y te apetece verte una peli con la historia completa, tenéis una cinta que se titula La tragedia de Guayana y que dura más de tres horas. Esta también se realizó para la televisión un par de años después de la tragedia. Por cierto, cualquiera de estas dos te las vas a encontrar aquí en YouTube, el único problema es que están sin subtítulos. Hmm, aunque también te digo que si quieres tener una visión más objetiva del asunto y conocer el caso de primera mano, existe un documental con las declaraciones de los protagonistas e incluso del propio Jim Jones. Para que lo sepáis, este último se titula Johnstown, vida y muerte de la gente del templo. Hey, y escuchad que todavía no he terminado con todas las representaciones que hay de este crimen. <ríe> Porque aún me falta hablaros de The Sacrament", una película dirigida por T. West, uno de los mayores representantes del movimiento Mambelgore. Para quien no lo conozca, este es un subgénero dentro del movimiento Mumblecore, una corriente de cine independiente estadounidense que reclama unos valores éticos y estéticos radicalmente opuestos a Hollywood. Algo que lo caracteriza es que priman los diálogos profundos, la naturalidad y la improvisación. Sobre estas bases comenzaron a realizar películas de terror, y la que estamos presentando es una de ellas. Si os interesa de verdad que os hable en profundidad del man Gore, dejádmelo aquí abajo en la caja de comentarios y lo preparo, además hace poco estuve repasando muchas. Bueno, volviendo al tema de Jonstown, la secta del templo del pueblo y esta película, aquí nos encontramos que le dan una vuelta de tuerca al incidente y lo enfocan como una película de terror con tintes de metraje encontrado. Y yo que sé, de las cuatro que os he mencionado ahora y probablemente del resto que exista por ahí, esta es la que más vale la pena, así que si te la encuentras no dudes en echártela un ojo. Y ya estamos en la recta final, como cierre he pensado en traeros una secta bastante curiosa y que además tuvo un desenlace, uf, horrible, y decir eso después de hablar del suicidio colectivo más grande de la historia significa que lo que pasó aquí fue algo muy serio. Como aliciente creo que este caso nos sirve para reflexionar sobre el tema de la pandemia porque algunos condicionantes que se dieron se están repitiendo ahora. En fin, que me dejo de misterios. Es turno de hablar sobre la secta de los Davidianos y el asedio a Waco que ocurrió entre el 28 de febrero y el 19 de abril de 1993. Por si te pilla de nuevas esta historia, los Davidianos son un grupo fundamentalista que surge en los 50, en Texas, pero que toma fuerza a partir de los 80, momento en el que son liderados por David Cores, o Cores. Sinceramente, cuanto más me informo sobre este grupo, más dudas me surgen. No sé, si eran una secta o simplemente radicales cristianos, así que no me voy a detener ni en su dogma ni en su filosofía de vida. Voy a ir directo a lo que me interesa. Y esa es la actuación del gobierno estadounidense, dejad que os cuente. La secta de los davidianos estuvo bajo asedio durante 51 días y eso no es lo peor, el problema estuvo en que para enfrentarse a ciudadanos se enviaron al ejército, y eso es una fuerza desmedida por muy armados que estuviesen los otros. Es más, la propia constitución de los Estados Unidos garantiza que el gobierno no puede enviar al ejército contra su gente. Y bueno, por si os interesa saber cómo terminó el incidente, según la versión oficial se suicidaron prendiéndose fuego. Según la versión de los supervivientes del incendio, el propio ejército fue quien les prendió el fuego. Si lo que os cuento os parece interesante, que sepáis que existe mucha filmografía respecto a este suceso. Para empezar tenéis una película que se sacó el mismo año de la masacre, titulada Angustia en guaco Y también hace un año aproximadamente se realizó una miniserie que gustó más a la gente que a la propia crítica profesional. Aunque de veras, si queréis profundizar en este tema, tenéis las grabaciones del juicio con las declaraciones de la policía y los davidianos supervivientes. Y escuchad, porque oír todo lo que dicen delante del juez hace que esta historia resulte aún mucho más confusa. Y ya está, hemos llegado ya a la mejor parte de todas, que son las conclusiones finales. Mirad, si he decidido hablaros ahora del tema de las sectas es por la situación que se está viviendo en todo el mundo. Durante los últimos 10 días prácticamente todas las personas del planeta Tierra están sometidas a una grandísima presión, principalmente porque les están sugiriendo que es el fin de la especie, aparte se están dando situaciones excepcionales que les sacan de la rutina de sus vidas. El ser humano frente a estos momentos de inestabilidad se bloquea, se vuelve débil y pierde su espíritu crítico. De hecho, si os fijáis, toda la gente que componía las distintas sectas formaban parte de grupos excluidos socialmente o directamente eran sujetos débiles. Y si no, repasad, en la secta de Jim Jones eran trabajadores y gente de color, con los mormones sufrían los niños, con la secta del tarado que tuvo un minuto de fama en la película La semilla del diablo también era gente que se encontraba en una situación un poco especial. Y así es siempre. Si tenemos miedo o estamos desorientados, finalmente somos más manejables y eso es muy peligroso. Por eso he creído conveniente haceros un vídeo sobre sectas, porque siento que existe una conexión entre lo que nos está pasando y los miembros de esas comunidades que son prácticamente esclavos. Me da la sensación de que estamos controlados y manejados por el miedo, y que eso no nos permite tomar decisiones con claridad, de hecho estamos permitiendo que nos recorten las libertades y aplaudiendo a las 8 de la tarde. Y bueno, y como broche final, toca lo de Waco. El gobierno de los Estados Unidos decidió sofocar un problema con el ejército. Y algo muy similar, por lo menos ahora, está ocurriendo aquí también en España. Ayer escuché las declaraciones de uno de los jefes del ejército. Él comentaba que ya estaba toda la tropa desplegada. Ante esto, el presentador le pregunta, y bueno, ¿cuál es el plan? Y la respuesta es, es que no hay ningún plan exacto, estamos aquí para lo que nos digan... ¿Pero de veras eso es en serio? Pues parece que sí, porque el gobierno se está preocupando mucho de sacar músculo y de demostrar su fuerza y por eso los tanques están en la calle. ¿Pero sabéis qué es lo que no he visto? Pruebas en la calle para ver si estás infectado de coronavirus, algo que en otros países como Alemania o Corea del Sur sí se está haciendo. Pero claro, esos países han decidido no renunciar a sus libertades. Mientras que aquí hemos decidido tomar la misma medida que un país totalitario. Y os digo una cosa, yo a las 8 aplaudo a mi madre que trabaja en el hospital, lo que no voy a aplaudir es a unos tipos que se dedican a limitarme y a cortar mis libertades. Y es que al final la ironía se convierte en pesadilla. Durante 10 años se han pasado recortándonos los derechos sanitarios, y ahora para solucionar un problema médico no hay más cojones que sacar los guardias a la calle. ¿Y sabéis qué? Empiezo a ver las mismas escenas que se repetían en China aquí en mi país. Unas imágenes que, por cierto, hace un par de días no solo me escandalizaban a mí, sino a toda la opinión pública española. Ahora parece que con un poquito de mantequilla, pues ya entra todo mejor. En fin, peña, que me estoy calentando. A esto ya le dedicaremos un vídeo en más profundidad más adelante. De momento, recordad que el sábado tenemos un directo juntos, que nos veremos una película de pandemias, a menos que estéis hasta las narices del tema y prefiréis que pongamos otra cosa. De todas maneras, eso, el mismo día del directo lo decidimos sobre la marcha, en plan improvisación. Soy el feo, en mi país no producen mascarillas, ni tampoco hacen test a menos que estés bien jodido y ya sepan que lo tienes. Nos vemos en los vídeos.